Te calla, te calla, te calla, lo que viene de ti no lo necesito yeah. Lo único que me hace falta, ya lo tengo en mí es un poder infinito oh. Te calla, te calla, te calla, lo que viene de ti no lo necesito yeah. Lo único que me hace falta, ya lo tengo en mí es un poder infinito Entonces vamos.